Ay, pinche Facebook. A veces hace lo que se le da su chingada gana al pinche Facebook. Pero aquí seguimos. Y ¿será que me controlo? Porque normalmente al momento que hablo hablo así guau, así guau. Pero pues, ahorita tenemos la ventana abierta porque está haciendo un chingo de calor. Así es que va a ser un poquito más querido. Bienvenidos sean a una tulpita de la medianoche, gentecita preciosa. Llegamos de nuevo con ustedes. Es para que tú también te emociones. ¡Yay! <risa> ¡Qué onda! ¡Qué onda, gentecita hermosa! Espero la estén pasando encabronadamente bien. Eh, después de un, un par de memorias de una walk que no tuvimos por diferentes eh, circunstancias, no pudimos estar este, transmitiendo en ese, en ese par de ocasiones. No no me acuerdo por qué demonios fue. Eh, creo que en la primera fue porque no estabas. Ah. Uh. La segunda sí, fue por... Porque, no, fue porque no estaba y porque no había mucho internet. o sea sí, el internet estaba, el internet estaba, estaba horrendo. Y, y las... semana pasada fue porque fuiste al dentista y llegaste a las 10 de la noche. Sí, de hecho sí y, llegué. Y son... llegaste con un chingo de hambre, sí, y ajá, yo también. Llegué súper tarde, hacía un chingo de hambre y aparte de eso venía todavía un poquito este con anestesia. Entonces les iba a hablar como como Rocky, oh, más que, pues, la tía Clau también se llama así. <risa> <risa> Buenas noches, gente preciosa. Espero le estén pasando encabronadamente bien. Y pues ya se dieron cuenta que no estoy solito acá. Está conmigo nada más y nada menos que la reina y señora de los bailecitos improvisados, los Tupi Babies. Y esa chingadera llama chispita. Con ustedes, la tía Clau. Hola mis bebés, ¿cómo están? Yo los extrañaba demasiado, siento que ya fueron siglos sin poder hablar con ustedes, sin poder chatear, sin poder decirles cuánto los amo, cuánto los quiero, ay mis bebés. Ay, ah, parezco señora, señora, señora como, señora de, ay, mijito. Y a cualquiera que llegas, soy mijito, bueno, saca los, los violines ¿no? Ay, y agarrándote los cachetes. Sí, sí, sí, ¿Buenas? los de arriba. No, bueno, <risa> este, solamente para decirles que hola, aquí estoy, estaré contestando sus mensajes. Algunos cuantos mensajitos. Y bueno. Y chispita existe, sí. chispita es amor. <risa> chispita existe, chispita es amor, chispita existe, chispita es amor, chispita vive en sus corazones stupid babies. Yeah. Ay. <risa> <risa> Fue besos o bajadas de Chesco ¿no? eh, Disculpa <risa> A mí me respetas <risa> cabrón, respétame. Ay, no. eh, El asunto es de que hemos estado Increíblemente ocupados, de hecho eh, Las rutinas que hemos estado Agarrando ahorita han estado bien saturadas ha estado bastante cabrón y eh, pues la, la ocasión pasada, la tía Clau tuvo que eh, ir a hacer algunas cuantas cosas eh, con eh, familiares, entonces pues obviamente no estuvo. Y dije, bueno, no hay pedo, yo me aviento el, el Memorias de una Wall solito, pero desde como las 5 de la tarde no hubo internet, estuvo oscilando, gracias, un saludo señora Slim, me, me gustan chingos internet. Eh, estuvo oscilando bien cabrón el internet y aparte cuando, de hecho, quisimos hablar un ratito, ¿no?, eh, y, y tú, sí, por videollamada y ay, nos mandó a la china tu, tu celular, no, no tu celular, eh, la señal que tenías a donde estaba era horrenda, entonces no se sí, pudo Sí, no, no, no estaba tan chida Y en la siguiente ocasión, pues, eh, la tía Clau pudo haberse aventado al memoria es una wall, pero no le he enseñado cómo utilizar Streamlabs Y yo estaba eh, con la pinche trompa abierta, mientras, eh, ¿cómo se llama la doctora? Ah... Uh... Sí, no manches, llevo años yendo con esa dentista y nunca me acuerdo de su nombre. Porque me preguntaron, no mames, ¿es una dentista a las 10 de la noche? Sí. Sí. Y no no pregunten hasta qué hora deja de atender. Hasta ¿eh? las 2 de la mañana. Un familiar también, de hecho por ella la, cono la conocimos, y ha salido de ahí hasta como por la 1 de la mañana. Eh, según lo que, lo que me comentó, porque soy bien chismoso al momento de preguntarles. Know, ¿cómo no, es? no sé cómo chingar el ajo Acá deja de dar consulta y me dice, no, pues a veces los sea, de lo más tarde que me he ido ha sido 3.45 de la mañana. Pero está bien, en, en parte está bien porque eh, para la gente que trabaja y que a sus patrones les vale tremendo chosto, si es que les duele un amuelo, todo eso, de repente que salga algún detallito es bastante eh, pues necesario que también haya una posibilidad, ¿no? De poder curarte, ¿no? Sin que sea nada más, únicamente piche para aceptar y ya. Afortunadamente, la doctora Monroy es quien, quien nos anda tratando y está chido. Tiene unas manos de ángel la cabrona. Porque las cosas que generalmente no duelen. Pero eso no exime de que pues, en el momento que yo fui para que me pusieran un pinche tapón en la muela. Porque este tenía un, un detallito ahí en una muela. Y... Eh, pues tuve que esperarme porque eh, no da citas, propiamente no da citas, tienes que llegar y uh -huh. esperarla. Uh -huh. eh, tienes que esperar hasta que llegue y pues así como vayan llegando y todo el pedo bueno, Pero, cosas más, cosas menos, llegué no tan tarde, de hecho me fui que acá como a las 5 de la tarde. Uh -huh. Sí, más o menos como a las 5 de la tarde. No a las 5. A las 5, ¿verdad? Específicamente a las 5. Eh, me fui de acá y regresé a las 10 y algo y todo puteado, tenía un chingo de hambre, estaba como roquia, oh, oh, oh. uh -huh. y, y pues ya no se pudo, ¿no? aparte tuvimos que cenar porque me estaba cagando en hambre y ya afortunadamente ya puedo morder bien, ya puedo mascar este chicle y chingarme unos totopos porque eso fue lo que nos dijeron, ¿sabes? no vas a andar tragando totopos ni, ni nada de eso. Pero ya, estamos por aquí. Tuvimos un episodio de La Paja hace unos días, que por cierto está en YouTube, por si es que quieren ver la iniciativa de la Clau, de nosotros hablando pura pendejada. Y, eh, bueno, que más casi más, no se nos da. Que casi no se nos da. Y el episodio pasado fue de Comida. En este episodio, en el que debió haber sido el lunes, eh, por cuestiones de trabajo, porque de verdad estamos bien saturados de, no hemos tenido, pero allá anda. También eh, debemos decirles que estamos preparando, estamos fraguando algunas cuantas cositas para que preparen, eh, ahora sí que se preparen para las preventas, porque vamos a tener unas bonitas preventas, con los dibujitos de la tía Clau también. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí. Ocho. <ríe> ah, <okay. ríe> míos y otras y otras cositas de elementos que jamás hemos sacado y eh, creo que en alguna creo que en la paja anterior lo, lo, lo dije pero este, van a estar bonitos, les va a llamar la atención, van a ver igual paquetes, eh, no sé si es que va a la posibilidad de darlos por separado, pero va a haber paquetes, eh, están muy chidas las cositas, es la primera vez que los sacamos, estamos terminando los diseños. Y también agradecerle a todas las personas puercotas que anduvieron dándose una vueltita por mi Twitter, no se sé, for work, que eh, lo abrí hace unos cuantos días porque el señor Don Zucaritas me anda sapeando cada que se le antoja, por alguna, alguna chicharita, y de verdad, ahí es donde este, nos pueden tumbar, pues, la página. Entonces, dije, ¿sabes qué? A la chingada, vamos a hacerlo a un lado, y vamos a este tenerlo allá en Twitter. ¿Alguna noticia, Diaglao? Mm, no sé cómo estoy aquí, pero estoy aquí. ¿Por qué? Es que me duele todo. ¿Por qué? Por el ejercicio. El ejercicio. El ejercicio. Sí. sí. Sí. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Okay. ¿Todo bien? Es que te quedaste así a ah, la vida. Sí, es que así estoy. Es que el pendiente y todo eso de, de la comisión. Ah, sí, sí. Tengo sí. comisiones. 200 ah, pesitos de gatos. ¿Cierto? Eh, la tía Clau no lo puso en, el, eh, en la página. De hecho, en la página también me dice unas cosas de Harry Potter. Que sí. ya se agotaron totalmente. Ya se agotaron, era ¿no? una cosa. Entonces se agotó. El punto es que se agotó. Eh, la tía Clau en su Twitter también tiene, bueno, es, eh, abrió slots de comisiones para dibujar gatitos. Porque, cuéntales por qué. Porque es con lo único que me siento cómoda y que sé que puedo hacerlo y no voy a entregar cochinadas. Entonces, estoy haciendo comisiones de gatos, solo eh, en la línea, ¿no podría decirse. Line art? Sí, puro line art. Y este, 200 pesitos es para mi tatuaje. Y sería muy feliz que me ayudaran porque es un tatuaje que he esperado por un año y lo voy a tener muy pronto y lo quiero en mi jamón. Y ya, gracias. <risa> eh, en, una, eh, en un evento tuvimos la oportunidad de conocer a alguien muy especial en cuanto a la ilustración. Entonces, se dio la oportunidad de que esta persona le hiciera un, un, un dibujito eh, inspirado en unas cosas que le mandó la tía Clau. Y eh, sí, específicamente tardó un año ¿no? en, uh -huh. en, en hacerlo. Eh, eh, salió de esa persona, ¿sabes qué? Quiero hacerte este dibujo. Y se lo entregó a penitas, entonces la, la ya lo recibió y ya también agendó lo que viene su, su cita. Entonces, la tía Clau ahí anda aventándose algunas comisiones de gatitos, que es lo que, este, lo que decidió la tía Clau sacar. Y eh, pueden consultar con ella a través de Twitter Y a de, través de, de Instagram también se podría pedir Sí, sí, sí, sí. Este, okay. También por Instagram De hecho mañana yo creo que subimos el, La primera comisión, comisión que me pidieron Ok Para ver cómo, a ver si les gusta Digo, ah, esa sí. va a tener color porque pues pagaron extra por el color Pero es con mucho cariño y ya Pregunté que este, se ocupe para hacer callaveros O lo que vaya a ser Entonces igual y si les gusta Esperemos. Esperemos. Esperemos. que sí. Entonces, um, ¿qué otra cosita teníamos pendientes? nos estuvimos dos semanas? Verde. ¿Tanto? Sí. No, pues creo que ya. ¿Ya? Ajá. Ya podemos empezar. Oh, qué bonita. <risa> y bueno, eh... Ah, aprovechando, eh, ¿cómo es que aparecen en Instagram? Dice Cristian Huitrón. Eh, en Twitter estoy como Stars Cherry y en Instagram como Cloud Cherry Stars. El Stars con Z al final. Hm. Eso. Y pues a mí ya me conocen como Daniel Art. Y la cuenta cochinota aparece como Daniel Art NSWF. No Save for work. N no NSFW, NSF. NSFW Badia huye de este cuerpo eh, que básicamente es no seguro para el trabajo, que es una cuenta de monas, chichonas y puercas y pueden, si quieren una vez que terminemos el en vivo darse una vueltita por allá, preguntar por las cómics de la tía Clau, que ella se está encargando de, de revisar totalmente todo ello y eh, no sé si es que puedas subir en las stories un, on los fleets, que básicamente son historias de Twitter este un preview de las que ya hiciste en algún momento. Okay. Para que también ellos vean cómo Claro cómo son. que sí. Okay. Este Memo bebé, este sí ya lo habíamos platicado, pero acuérdate que vivimos en laditos diferentes y pues tendríamos que pedir un carro prestado porque vives en Aclacomulco. Aclacomulco, perdón. Este, y pues espero que sí se pueda. Entonces, es que él quiere hacerme el del ajolote. No tengo idea dónde está Tlacomulco. Ah uh, Ahí. Ah. Es que la vez pasada lo chequé y está como. como para ir a San Juan, pero está hacia Hidalgo. Ok. O hacia el otro lado o algo así. Ok. Está es... como una hora y media de aquí. A la okay. <risa> Mira, sigo teniendo las, las medidas de provincia. Hora que, y media de camino. Ajá, ah, que te dicen, güey, es súper lejos. Hora y media sí es un chingo lejos, pero hora y media aquí en la Ciudad de México es como aquí a seis cuadras. Y en fin. <risa> <risa> Ay ay Atracomulco <ríe> La tierra de pristas ay, wey. Ay, ay. Eh, A mucha gente le gustó También en la eh, edición anterior De hecho están ya todos los episodios De La Tulpe de la Medianoche Y de Memorias de una Nahual en Spotify Y en todas las demás plataformas están completas Ya la tía Klaus se rifó haciendo las ediciones de audio Y todo lo demás, así es que no hay pretexto Ya están absolutamente todas Por allá si es que quieren aventarse Y nos preguntaron mucho acerca de La Katrina Folk eh, dijeron que les gustó mucho la canción que pusimos en uno de los en vivos Y esa eh, la pueden encontrar también en Spotify y también en YouTube Como la Katrina Folk Ahí, eh, así como suena, la Katrina Folk F-O-L-K En donde eh, van a poder ver y escuchar más de, de su música um, ¿Alguna otra cosita que tenemos pendiente? Mm. Antes de pasar a las historias Bueno, a la historia No la tía Clau está bien perdida. Perdón, es que mi, <risa> mi cuerpo me duele tanto que mi, mi cerebro está así como de güey, ya no. Güey, ya no. Detallito: si es que tienen la oportunidad de comprar el Ring Fit de háganlo. Nintendo, eh, sobre todo si tienen una Switch, Nintendo Switch, háganlo. Eh, si sí les meto una madriza bien cabrona, miren cómo, cómo, cómo quedó la tía Clau después del, del Ring Fit, eh, que es el que más te, te come, ¿no? Dices uh -huh. que como 15 minutos y ya te tumba. Sí, todo depende de los ejercicios que agarres, pero sí, o sea, yo estoy haciendo entre 10, 20 minutos, y neta, me estoy metiendo en la putiza de mi vida, <risa> o sea, básicamente, ahorita yo estoy así como de, güey, qué pedo conmigo, y pues, como ahorita saca, este estoy como con ejercicios de brazo, los brazos literal no los puedo alzar ni siquiera, y me duele un chingo la cintura, Entonces, bueno, yo lo he visto de lejitos, ¿no? Mientras estoy trabajando y todo eso, de repente volteo y ya nada más de repente es así como que ya no quiero. Pero sí, está muy bueno. Eh, se llama Rainfit Adventures y es de Nintendo Switch. Viene con un narito para que ustedes puedan eh, presionarlo. Uh -huh. Sí, una cosita así. Sí. Eh, está muy bueno. Es un, eh, un videojuego directamente. No es como los de... Ah, vamos a vernos para acá, ¿no? Inclusive trae un modo historia, si no me recuerdo. Sí, un modo aventura con, con sé que esto no es, eh, no es pagado, este este desmadrito. Saludos hasta Cancún. Ay, ay, ay. <coughs> Ahora sí. Fíjate que hace unos días estaba eh, pendejeando un poquito eh, mientras estaba ahí viendo eh, al infinito, ahí en donde está la, la dentista. Y estaba viendo así la vez que se oculta el sol para allá porque te da de, de plano todo el pinche sol cuando estás esperando ahí. Y me quedé viendo unos pajaritos. <risa> sí, sí, sí, estaba la pendeja y había unos árboles de lo lejos. Me quedé viendo unos pajaritos. Y me acordé de una historia que me contaron. Una historia que me contaron acerca precisamente de pajaritos, de las, ¿cómo? ¿Tú dices las cuquitas? Las cuquitas. Las cuquitas, que son, eh, en algún sitio las llaman tortolitas. Eh, son pinches avesitas chiquititas que están todas cagaditas con color cafecito, este, como mm, polvoso. Estos, estos animalitos normalmente se pueden ver en cualquier lado, están bien cagaditas y todo eso sin embargo en alguna ocasión alguien eh, platicando tantito en los ratos en los cuales antes a mí me gustaba mucho salir a caminar salir a darme mi, mi pinche vueltita pendejeando por aquí por allá eh, y me gustaba mucho ir a los parques a dibujar francamente a dibujar a echar desmadrito ahí en los parques y en una ocasión me topé con un señor eh, si les soy sinceros, a mí no me interesa eh, si es que te ves bien, te ves mal. Si eres una persona amable, yo voy a ser amable contigo. No importa si es que tienes eh, mucho dinero, si tienes poco dinero, si lo que fuere. Si tú eres amable conmigo, yo voy a ser increíblemente amable contigo en todos los sentidos. Y en esta ocasión era un vagabundo. Literal, era un vagabundo una persona que estaba en situación de calle. Y, ¿qué crees? ¿Qué creo? Estaba corriendo de lado a lado, espantando a las, ¿a las qué? Cuquitas. A las cuquitas. Estaba espantándolas en chinga y se me hizo raro. Y me acerqué a preguntar que por qué las estaba espantando. Había otras palomas, había incluso hasta zanates. Y les valía verga. Específicamente a las cuquitas. Les, eh, le, le, como que le conflictuaban. Y me acerco tranquilamente. Recuerdo que en ese tiempo guardaba un chingo de paletitas, ¿no? ti te tocó un, un, un poquito de ese tiempo que yo guardaba paletas en mi mochila, ¿verdad? Sí. Sí, te tocó un poquito. Y es que antes yo llegaba a algún lugarcito, veía, por ejemplo, a algún chavito que estaba, eh, pues, pasándola mal, o en algún curso metía mi mano y le daba una paletita, alguna cosita así, eh, o alguna persona que estaba triste en el camión, lo veía, luego luego se notaba, me detenía, a veces les... Uh, recortaba pedacitos de papel y escribía algunas cositas y se los daba a veces me decían, no gracias carnal, no pendejole no, no, no te los estoy vendiendo ajá, a ajá que enamorando gente con papelitos y paletas, ¿eh? no, simplemente era de échale ganas, eh, este día no va a estar tan mal ni nada de eso, y le, le regalaba la paleta, o sea como sea, pues las penas con, con un poquito de dulcito son, son buenas eh, y pues resulta de que eh, yo estaba viendo a este, a este carnal que estaba por aquí, por allá, no a, a, espantando a esas y me le acerco. Le digo, oye carnal, ¿quieres una paleta? Le digo, no, no te la estoy vendiendo en nada, nada más es para, este, para que pues, te relajes un poquito. Y ya dice, ah, no, pues sí, es que no he comido y la chingada se puso a comerla. Le digo, ¿quieres? Nos sentamos, güey. Y me agarro, ¿por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, me hablas, güey. básicamente es, ¿por qué me hablas? Le digo, ah, pues, no, no pasa nada, güey, normalmente que no te hablan, o ¿no? qué. Pues pinche gente se aleja de mí, güey, dicen que huela, huelo a miedos. Pues hmm. sí, huele Cosa que era real. Ajá, sí, güey, <risa> hueles a pero pues eso no me impide ser amable contigo. Nos sentamos un ratito. Eh, yo a favor del viento, claro. <risa> Nos sentamos un ratito y empezamos a platicar de varias pendejadas y llegamos al tema al cual yo quería llegar, que era un... Oye, güey, ¿por qué estás espantando a las... a las eh, a estas... ¿cómo? Coquitas. A las coquitas. Eh, Leo, ¿por qué estás espantando a los pinches tortolitos estos? Dice, ah... Es que Esas pinches animalitos se comieron a mi hija. ¿Qué? Y es un. Holo, oh, verga. A ver, a ver. A ver. Vamos a, a, a, a ponerlo como. Eh, en temas. Eh, muy simples de procesar. ¿Tú me estás diciendo que estos animalitos se comieron a tu hija? Dice. Sí. Con ese pico no le cabe. Y yo me quedé así de: Pues que yo le tenga entendido, tomitas. estas estas coquitas. Estas coquitas no son eh, carnívoras. Pero quise preguntarle el por qué, pero entró en modo serio. O sea, le estábamos platicando normal y de repente sí, se, se puso serio. Yo me quedé así de verga. Creo que no era tema que debía haber tocado. Ajá, ah, exacto, esa misma cara. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Me quieres ver la cara de estúpida. Ah, y como que ya de una manera menos jocosa, menos chacoteante le pregunto. Oye, o sea, no sé si es que esto sea real, si me estás cuenteando, güey, si me estás choreando. Pero ¿por qué dice que se comió a tu hija? Y que me cuenta, dice, mira, yo, yo vengo de un lugar no tan... Cerca de aquí. Vengo de un lugar que se llama Cuapan. Le digo, ok, de Cuapan. Sí, se sí, ubico más o menos por dónde? Eh. Digo, es por la carretera vieja que iba de Tehuacán a Puebla. Dice, ¿No era sí. Pericuapan? No, no, no, esa es otra cosa. Eh, dice, eh, dice, sí, sí, sí, es por ahí ya, O sea, sí, sigue pasando gente, pero por los pueblos, Tepanco, todos esos pinches sitios. Y le digo, uh, ajá, ¿y qué pasó? Dice, pues yo, yo era campesino, güey. O sea, yo, yo trabajaba en el campo, trabajaba de peoncito. Dice, yo eh, me junté con mi pareja teniendo ella 16 años y yo tenía 15. Dice, nos juntamos y dijimos, ah, pues vamos a, a vivir todo eso. Dice, como a los seis meses me, me entero que mi, mi, mi pareja está embarazada. Y dijimos, bueno, vamos a probar suerte eh, a Puebla. Pero una vez que nazca mi, mi, mi hija, dice, fue una bronca con mis papás, ¿no? Mis papás y los papás de ella, dijeron que yo era bueno para nada y todo eso. Y pues mírame, dice, pero pues yo tenía las mejores intenciones. Dice, yo no era no era letrado, no no no había estudiado pues, casi nada, güey. Pero eso no quitaba que tuviera ganas, güey, y de lo que fuera, con tal de, de que mi hijita y, y mi, mi vieja pues, estuviera bien, yo era capaz de trabajar en lo que fuera, así, barriendo, lavando trastes, lo que sea. Dice, no hay nada como un pendejo con iniciativa. Dice, y pues se dio, pasaron los nueve meses y nació mi hijita, güey. Nació mi hijita bien bonita, güey. Dice, no mames, se parecía bien a su, a su, a su mamá, güey. Claro, no se pareció a mí, güey. O sea, yo soy horrible, güey. Entonces, véame con esa pinche cara. Dice, y, y qué bonito que, que, que estaba así Yo me acuerdo que cuando me la pasó Porque me la pasó mi suegra Dice, mira tu pendejada, güey Y la vi, güey Y fue, oh, mira qué bonita, mi hija. <risa> dice, eh, la vi y de verdad me enamoré de mi hija, güey y, y todo eso, nada más que Nos prestaron una casa Dice, una casita a las afueras Cerca de donde hay unos pinches maizales Y todo eso, y hay unos árboles grandotes Digo, ajá Dice, y la casa donde nos prestaron no estaba habitada, tenía rato sin haber estado habitada esta, esta casa. Y dice, al momento de que fuimos para allá, pues nos prestaron unos catres, dice, para, para mi hija y para su mamá. Eran dos catres que unimos, ¿no? Uno para que se durmiera ella, un catre chiquito, dice, y luego otro catre, este más, más eh, tamaño eh, eh, individual. Y dice, cuando... Cuando estuvimos allá, a mí me dieron un petate, me acosté en el petate, en la primera noche, dice, yo me dormí, cerquita de ellas, dice, imagínate qué tan enamorado estaba, cabrón, que, que, que mi mujer bajó la manita para agarrármela, la mano. Sí. Sí, agarrarme la mano. Eh, dice, y yo pues, con toda la ilusión del mundo le agarré su manita y todo eso, y, y me fui quedando dormido dice, si ¿sí? tú has dormido en, en, en el petata o en el suelo, le digo, sí carnal, no no no no soy nada fresa wey. me ha tocado dormir en un chingo de sitios inclusive en la calle eh, pero sí, eh, lo, lo he sentido dice, ¿has sentido cuando se mueve el piso? le digo, sí, <ríe> estoy viviendo en Oaxaca, ahí cada rato se movía el piso, dice, no, pero cuando te mueven el piso a ti digo uh, o sea que se mueva el piso mientras estás durmiendo me dice sí digo mira puede ser porque te hayas mareado por alguna cosa no dice no no no que te mueva en el piso Ah, cabrón por qué dice yo nada más de repente sentí dice en mi cabeza yo pensé de verdad en mi cabeza yo pensé que mi mujer estaba jalándome la manita Haciendo mm. esto. Ok. O sea, está, estaba jalándome la mano y yo pensé, no, pues la está jalando para ella. Hasta que la soltó. Y cuando abro los ojos, porque ya dice a, a, estiré la mano para tratar de agarrarla. Digo, yo estaba abajo del catre, güey. Estaba abajo del catre donde ella me dio la mano y nada más sentí que la fue estirando. Y yo también estiré mi mano. Y de repente vuelvo a estirarla, así medio dormido, me dice, y trato de agarrar y no estaba abro los ojos y yo estaba pegado a la pared del, del cuarto y ella estaba del otro lado de la pared más bien le movieron el petate ¿no? y es un, no bueno, creo que te hayan movido el piso te movieron el petate, dice te juro por Dios cabrón que ni siquiera se sintió que se arrastrara el pinche petate, es como si hubieras agarrado el piso y lo hubieras jalado el piso completamente dice y eso, y te voy a decir por qué como un video de Yamiro Kwai. Más o menos <risa> eh, Me sentí sí. el guay. <risa> no, no, no ¿Sabes cómo? Más o menos me lo imagino Como en Doctor Strange ¿Ves cuando day One La Este El Bueno El hechicero supremo ¿Ves Antes que hace de... Algunas cuantas cosas? Algunos unos cuantos pases Y el pinche piso Se empieza a dar formas Y tomar todo eso Y se empieza como a Mover En, en secuencia Así más o menos lo imagino que según Lo que él cuenta uh -huh. Y le digo Pero es que te movieron El, el, el petate wey, Y dice No ¿Y sabes por qué no? Porque yo dejé un vaso con agua, dice mi, mi papá, siempre me dijo que pusiera un vaso con agua en la cabecera, bueno, en la donde estoy, estuviera en la cabecera sí, de Sí, cerca mi carro, de la cama. Y dice, yo lo puse a, a un ladito de, de mi petate y el vaso ahí estaba. Eh. Solamente éramos nosotros en la casa. Y a partir de ahí me di cuenta que había algún, alguna cosa rara allí. O sea, de verdad me, me, me, da, me da cosa eh, a referirme a, a eso. Dice, y, y ahí fue la primera vez al menos que yo sentí que esa cosa comenzó. Y digo, ok, pero eso no me dice nada de, lo de las coquitas. Coquitas, ¿verdad? Coquitas. Ok, eh, eso no me dice nada acerca de esto. Dice, no, eso apenas iba comenzando, güey. Dice, yo me iba todavía a trabajar, me dijo mi, mi suegra, apetece a mi suegra y mi suegro, que mi suegro, dice, me agarró putazos varias veces. Dice, yo cada, cada vez que se daba la oportunidad peleaba con él, porque era un hijo de su pinche madre. Dice, la verdad era un hijo de la chingada y con razón mi suegra le tenía miedo y con razón mi vieja le tenía miedo. Porque era un hijo de su pinche madre, pinche borracho, güey, pero pues tenía... Tenía sus tierras y todo ese pedo. Entonces le dijo a, a mi suegra que, pues, al menos que cumpliera unos tres meses la chamaca para que no se me fuera a morir. De bautizarla. Uh -huh. Sí, efectivamente. Dice, y dijeron, ¿sabes qué? Te vas de acá cuando la bautices, chico. Oye, chico. Oye, chica. Te <risa> vas a bautizar a la niña. Sí, a la chica. Eh, saludos al Yetmo. Eh, el asunto de esto es de que dice, pues yo me puse a trabajar en el campo para sacar dinero para, para el bautizo. Les dije que no fuera algo tan, tan, tan grande, ¿no? Porque me dijeron, pues tú dices este pinche daño, güey. Mi madre, te vamos a dar lana. Pues ahí voy a chambear. Dice, estuve chambeando en el campo. Yo regresaba de, de chambear en el campo y pues, mi mujer preparaba pues, lo clásico, güey. Frijolitos y tortilla. Dice, no falla. De vez en cuando que pues, alguna cosita especial, todo eso, dice, pero... Había veces en los cuales ahorrábamos tanto con tal de ya irnos que ni siquiera comíamos carne. Dice, si ni siquiera que eso así, chingue su madre, un pinche puñado de sal y ahora le vámonos. Yo me quedaba dormido después de comer. Venía tan cansado de que desayunaba y hasta que regresaba de cenar, dice, pues regresaba a cenar y me quedaba dormido. A veces abrazaba a, a mi hijita. Pero donde me dio mucha cosa fue que, pues, nosotros teníamos unas ventanas que, se abre, que eran todas esas ventanas que, que no tenían marcos, sino que estaban eh, pegadas con un clavo grandote largo, no me acuerdo cómo se llama, eh, que eran de madera, de las casas viejas de adobe. Dice, estaban ahí abiertas, estaba haciendo calorcito. Y vi los árboles, y vi un chingo de, de estas tortolitas, de un chingo de coquitas. digo, pues. Que yo sepa, las coquitas son, son de día, güey son, son diurnas, no son nocturnas, no es una ave nocturna. Dice, vi muchas, pero vi que les brillaron los ojos. Oh, my oh. Y ese Deo de... Oh, my God. No, dice, vi varias de esas eh, así y me dio miedo. Dice, me dio un chingo de miedo y que cerré la ventana. Dice, ya acomodé a mi hijita del lado izquierdo de donde está su madre que fuera como lo más lejos no para que no, no le fueran a hacer nada pero yo vi las las estas y de verdad le vi que le brillaban los ojos y yo así ok dice cada día después de que vi eso fue poniéndose toda más difícil fue poniéndose cada vez más pinche pinche raro me parecían cosas desaparecían cosas cada vez que yo iba allí estaban esas chingaderas cada vez que yo iba a algún pinche lugar Ahí estaba alguna de esas pendejadas Y dice, pues sí, es campo, güey Neta, es campo Pero que te aparezcan a cada rato Dice, donde yo dejaba mi, mi, mi chamarra y mis cosas Dice, de repente ya llegaba Y estaban ahí encima Dice, pero fue diario, güey Diario, por un año No hubo un solo día Que no hubiera 10 de ellas no, Es un chingo Momento, dijiste un año cuando originalmente dijiste que habías de quedarte tres meses nada más. Me dice, sí. Cuando mi hijita cumplió el mes, mi suegro le metió una putiza a mi, a mi suegra. De tanta fue la putiza, que la dejó ciega de un ojo. No, no, no. De la mega verguiza que le metió. Y me hablaron para que fuera a, a, a quitarle a, a mi suegro, a, a mi suegra. Sí, para irlos a separar. Ajá, para irlos a separar. O sea, no, no quisieron meterse a ellos. Y, y dice, mi suegro es grandote. O sea, de verdad está grandote, está toscote, el güey era cargador, eh, en Puebla cuando era chico. Entonces, imagínate, tenía una espalda, tenía todo eso. Normalmente todos teníamos espalda. No no, sí, pues, no, no, no, espalda muy grande. Ah, ok. <risa> che, claro. Y dice, pues yo fui. Me terminé vergueando, güey. Me, me puteó a mí también. Dice, pero sí le di sus tres, cuatro putazos en el hocico, güey. Eh, la neta, sí le traía ganas. Quien lo separó fue la policía. La policía llegó por ese güey y se lo llevó. Se metieron en el tanque y se puso feo cuando dejó ciega a, pues a su mujer, güey. Dice dejó ciega a su mujer porque del putazo que le dio le reventó el ojo. No, no, no, no que le haya reventado el, el, el, la ceja, todo eso, que le dice. Hayas... No, sino que del putazo que le dio hizo que su ojo se reventara, que explotara su ojo. Fue de, güey, no mames para algo así estaba muy cabrón. ¿Es así? Dice, sí, yo regresé y pues mi mujer estaba muy encabronada conmigo porque le había pegado a su papá. Por obvias razones, pues su mamá estaba en el hospital y todo eso. Y yo cuando la encuentro, dice, porque los, los la policía me dejó ir. Dice, yo voy de regreso y me la encuentro en el camino. Y le digo, mujer, ¿qué, ¿qué estás haciendo acá? Dicen que me dijeron que tú le pegaste a mi papá, que eso? Dicen, me la hizo de pedo, cabrón. Y le dije, Vente, vamos para la casa, pendeja, déjate cuento cómo pasó, la, la, la, la, la. Y dice que... Este cabrón me cuenta de que al momento de que regresamos mi hijita ya no estaba. Dice, mi hija ya no estaba. Y yo le empecé a reclamar a mi mujer, oye, ¿y, y mi hija dónde la dejaste? ¿Qué es esto, qué es esto? Estuvimos buscándola un rato muy grande, dice, la, la, la casa, o no sé si te, te acuerdes las casas, antes las que eran de adobe, al momento que tú cerraba las ventanas, tenía para poder tener candados, las cerraban con candados, podías cerrarla con candados, uh -huh. y esta señora al parecer cerró las dos ventanas y cerró la puerta con candado, no había manera de que se pudieran meter, ¿Pero qué ganas de salir de noche sola? No, no, no. O sea, no, no era tan de noche. Dice que era más o menos como las 7 y, y algo. Dice, todavía se veía un poquito de luz. Dice, yo llego y le, le pregunto y le digo qué pedo y qué pedo y qué pedo y qué pedo. Buscamos a nuestra hija por todos lados y nadie. Nuestros vecinos más cercanos han de estar como a unos 300 metros de donde estamos nosotros, nuestros vecinos más, más cercanos. Dice, y esa nada más es una bodega que están en las mañanas. De ahí, a medio kilómetro, está la otra casa. Bueno, pero pues era una, un bebé, o sea... Sí, y es un... ¿Dónde? Uh -huh. Dice, estuvimos buscándola por cuatro días. Hasta que de repente... Nos llegó el olor de noche. Dice, le hablamos a la policía. Le hablamos... Eh, a gente para que nos ayudara a buscarlo. Dice, la gente estaba loca entre que... Este güey, esa señora le había pegado a, a mi... A mi suegra. Mi mujer estaba muy mal de esto. Dice, y de repente nos llegó un olor en la noche. Y... De repente... Estando nosotros abajo, dice... Mi señora inconsolable, llorando. Eh, dice, yo ni, no había comido como... En un, unos dos días, güey, De repente empezamos a escuchar que empiezan a aletear súper duro arriba de la casa. En las láminas. Una casa de láminas. Y empiezan a azotarse y luego, luego se nota. Dice, has estado abajo de un, de un techito donde hay láminas. Luego, luego se escuchan cómo están los pasos de las de las palomas. De las, co las coquitas, en este caso. Dice, ¿Y escuchamos un chingo. Y decía, yo estaba tan hasta la madre que agarré una de las pinches escobas y les empecé a pegar hacia, al, al pinche, este, a las pinches láminas. Ahora le dije a su pinche madre para que se fueran. Y seguían, cabrón. Entonces agarré un charpe, un, una resortera. Dice, y me, que me salgo y empiezo a buscar unas pinches piedras y de repente veo un chingo de ellas. Ahí, dice, más o menos me alejé tantito de la casa, las vi, vi un chingo de ellas y de repente de en el medio veo parada a mi hija. En el techo. Ajá. Uh -huh. Y dice, pues se enchinga, güey. Que le digo, vieja, no mames, es, la, la, la niña está arriba de la casa. Y que le chica dice. Me, me, me dice, agarré una de las escaleras. Tiene una escalera que está muy hechiza, dice, la, la puse ahí, hasta se dobló la lámina donde la, la, la, la, le puse el soporte. Y que me asomo, y ahí estaba mi hijita. Y había muchas, muchas, muchas de esas eh, palomitas. Comiéndosela. Se revolvían en su carne. Ya estaba pestosa mi hija, güey. Estaba pudriéndose. Y ahí estaban ellas. Pero te juro por esta, cabrón. Que yo, cuando estaba a punto de echarles el pinche resorterazo, vi a mi hija parada. Y estaba sonriendo. Dice, con lo poquito que llegué a distinguir, yo escuchaba su risa, güey. Yo escuchaba cómo se reía. No se le veían los dientes todos, estaba bien bebita Pero allí estaba Dice mi, mi esposa Mi mujer se, su, se subió también Para ver cuando le dije que ahí estaba la niña Y pues no podíamos subirnos y trepar, Se iba a caer las láminas Dice pero ella se puso mal güey, se puso, se puso bien mal Y que se sube y que fue a agarrarla con tanta pinche suerte de que al momento de que la agarra Se cae con todo y láminas Y una de las láminas Le perforó aquí en la panza Y se le metió el corte de la lámina para adentro Mi mujer no llegó al hospital güey. Se murió en el camino Se murió abrazando a mi hija Yo me puse mal güey, Me puse bien mal Vendí todo, me dediqué a la bebida, me dediqué a robar, y cada pinche noche por un año se me aparecían esas madres. No fue hasta que en una ocasión llegó conmigo un señor y me dijo, ¿sabes qué? Vete a ponerle una, una veladora. No le, no, ¿no le hiciste misa? Le digo, no, ¿con qué dinero? Dice, ni siquiera mi suegra fue a reclamarla Ni siquiera mi suegra fue Se fueron a la fosa común Cuando me la entregaron a mí, ¿qué iba a hacer con ellas, güey? ¿Con qué las iba a enterrar? Por un año me estuvieron siguiendo esas madres Y la última vez que las vi Fue cuando le puse la veladora Le puse la veladora, regresé a mi casa, abrí las pinches ventanas y dije, pues órale, chingar a su madre, si es que me va a cargar la chingada, que me cargue. Uh -huh. Me estaba durmiendo, ahora yo en el catre, digo de menos. Y de repente vuelvo a escuchar en la parte de arriba que se empiezan a sonar esas madres. Y escuché... Como si estuvieran bailando y riéndose. Eran muchas risas. Y no eran risas como de personas. Eran risas chiquitas. <risa> <risa> no tan así. Pero dice eran risas chiquititas. güey O sea, que, que las producía algo chiquito. Dice, me, me, me dio miedo. Y, y me salí. <risa> no, tampoco. No, no, no creo que tampoco. así Dice, me salí y las, la, las vi, vi un chingo de esas ahí y se estaban riendo y sabía perfectamente que eran bien ellas y en una de esas vi y te juro que vi cómo se hizo una, un, una bola de fuego allí arriba de mi casa y nada más escuché cómo me gritó y el grito vino de esa pinche bola de fuego y me dice Tú ibas a hacer el siguiente Pero ya me dijeron que no te chingara La vida de miserable La vas a seguir teniendo hoy y siempre Y mis niñas me van a encargar de anunciar Qué tan mal te va Y no es tu culpa Pregunta a tus papás qué hicieron Qué trato hicieron Y a quién defraudaron a mí nada más me enviaron para chingarte. Y si sí, la esa pinche bola de fuego que se va. Yo ya no quise estar más en ese pinche lugar y me fui. Me vine para la ciudad de Puebla. Y aquí estoy. Y cada vez que veo una de esas pinches coquitas. Las ando espantando. Para que esas cosas vayan. Y le digan a esa chingadera que vaya a chingar a su madre. Por eso les miento a su madre. Para que vayan y le digan a, a la mujer esta que escucha. Que va a chingar a su puta madre. Y yo con mi pinche paletita aquí. Era una paletita de de, este, de las de elote. Ajá. Con mi pinche paletita de elote así nada más. la misma, A la verga. Y eso, es, eso me lo contó, o sea... No tengo manera de verificarlo, pero sí cuando me lo contó se puso en pinche modo, modo serio y fue de a ah, la. No tengo verga. dudas, pero tampoco tengo. Ajá, pruebas. no, se, se está, se está bien cabrón. ¿tú cómo lo ves? Este, yo digo que No, nada. Cucú, cucú. O sea, si, si lo ponemos como en contexto, ¿quién sabe qué, qué debió haber hecho, qué debió haber pasado, qué se suscitó? Un pinche dinero hechizado. Posiblemente, digo eh, Siempre pasa eso El lugar ahí, guapa no es tan, tan bien Tan grande o sea, Es un pueblito Pero, ¿quién sabe qué, qué, qué fue a pasar? ¿Cómo se dio? Sobre todo, ¿no? Pero pues, pues, ve tú a saber ¿Qué, qué, qué pedo? Y, y cuando me lo contó, o sea, normalmente tú, tú cuando hablas con un pinche borracho, con un ilustrador, pues normalmente te anda cuereando, te anda cuenteando, choreando, ¿no? Cuanta cuenta pendejada, pero de verdad, verlo en sus ojos, una cosa es de que te lo cuente, pero otra verlo en sus ojos, de verdad, el pinche coraje cuando te lo estaba contando, es otro pedo, sabes que esa mamada no se la sacó así de la pinche nada, es demasiado elaborada para que se la sacara de la nada, era pues bueno, ¿qué te pareció? Ahora ya no veré a las cuquitas del mismo modo, ni les haré plática con el cucú, cucú. Squeak, squeak, squeak. Ese es una ardilla. Le puso José Hordaza eh, Redondo. Apenas me salió. Ok. <risa> y es cierto lo, lo que dice Yatsuri no Kai. Que se las imaginó un chingo de las coquitas llegando así con ella, así como que, ¿qué pasó? Que dice, ¿qué chingas a tu madre? Cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu. Pues mira, eh, tengo un personaje más o menos así, pero pues ese ya después lo, lo conocerán, que es un informante, que es, utiliza pájaros para él. Es una nahuela de alto nivel, que se murió eh, y que la única cosa que la va a liberar es que le regresen un tanguyú. ¿Qué es un tanguyu? Un tanguyu es una figurita de barro que se les da a las niñas en el ismo. Eh, es un, una muñequita de barrito. Están bonitas. Eh, y se supone que es la representación de una virgen. Y cuando la virgen regrese, eh, le va a cambiar el rostro al, al Y Varias cosas así que, que se cuentan allá. Sí, sí, sí. Y lo bailan con ellos, se lo ponen aquí en la cabeza y bailan con, con eso allá. Turuturu, en... turu. turu. No, esa es otra. Que estoy más seguro que el 95% de las personas que siquiera saben cómo se llama esa canción. No, pues no. Yo la conozco porque siempre las ponían en las caricaturas. Esa o, en las o La Rasca o todas esas canciones. O sea, te, te las sabes de oído, pero realmente no sabemos Por cómo se llama. Por ejemplo, ¿ves que te dije que mi mamá? Uh -huh. Bueno, mis papás se pusieron a ver este cine mexicano y me empezó a preguntar de las canciones. Y yo así de... No, pues quién sabe. No, pues no te no, sí la es, este, es el... Lo, el ¿Lo de Zacatecas? Eh, la marcha de Zacatecas. Ajá, y es así de, güey, ¿yo cómo voy a saber eso? Ah. Madre, y es así como de, no, pues, ¿quién sabe? No, a muchos ya de, de huesos, este, de huesos amarillos, como dijera el Dross, ya sí les tocó la marcha de Zacatecas, que era la que ponían para que entraran los chavitos a, les, a los salones. Es así como de, pues, tú bailabas ah, en la da, escuela. Da, ah, ¡Cálmate, ah, pendejo! Ah, ¡Me espantaste! Para que vea lo que se siente. Nah, nah. ajá nah, Y es así nah, nah, como de, no sé nah, nah, nah. Y me dice, ¿y a qué fuiste a la escuela? Casi, casi <risa> Perdón, te he fallado, madre ¿y, y la canción se llama La Raspa ¿Y si la raspa? Pues yo supongo que sí <risa> A ver, la de tarat, tarat, tarat, tarat, tarat Canciones icónicas para el mundo Que gritan México y mucha gente no se la sabe Pues sí Sí pues... <risa> Las ¿qué? torcasas? Las torcasas hablan. Ah, por cierto, tu, tu Nahuala tiene, este, sus palomas son de, de derpis, así como de... Es que hay una... Es que, es que hay, un hay un ilustrador en el Instagram que sigo y dibuja puras palomas y todas están derpies, o sea, están ojonas y derpis y ya, luego le pone gorritos y playeritas y es así de, bueno, va a ver qué esto. Uh, la, la, la que me viera, bueno, sí, luego te contaré de otra historia. Pero no sé, igual y sí. De hecho, pues muchas, ¿sabes cómo? También me las imagino, como las palomas de la película eh, Encantada de Disney, donde sale Patrick Dempsey. Ah, Patrick Dempsey. Este, y va, recuerdas que ¿Hay llama a una, la, una simpatita y todo eso, pues por, por ciudad. Ajá. de hecho a las palomas eh, se les eh, se mutilan las patitas porque constantemente eh, cuando compran globos o cuando compraban globos eh, subían se atoraban en los árboles y las palomas se enredaban con esas cosas o con pelos de personas ¿Era cuando por estaban eso? cuando estaban en el piso sí o sea, yo la... pensé que tenían sus noches de pelea así ah, el, el club de, de la paloma peleando, Ajá, el se club <ríe> acércate viejo pero me lo imagino como los palomos de Animanex, así de pesto el padrino, así de, ¿qué? déjeme hablar <ríe> aunque es uno como calamarro sí. el club de las palomas sí. no, no, no, es por el pelo de, la, de o sea, las mujeres que tienen el pelo largo y todo eso, pues a huevos se les cae ¿me estás discriminando eso? carnal? no, entonces pelo largo este, entonces las palomitas como van caminando en el piso Todo eso se les van enredando en las patas Porque pisan chique, pisan cuanta madre Entonces se les van enredando Y poco a poco les va cortando la circulación Hasta que se les caen las patas Es por eso Ey. Ey. Sí, sí, sí <risa> Ay, dice, a, mí, a mí sí me tocó la marcha de Zacatecas en la primaria Y hasta primero de secundaria Es que sí, con esa era con la que te metían a los salones ¿eh? Tararara, tararara Tararara Ahora que lo dices, esa la tocaba el maestro de, de coro. Sí, pues son canciones clásicas. Y Pero era, era la que, para que nos fuéramos a, a chingar a nuestra madre. Sí, y, y precisamente esa canción de la Marcha de Zacatecas era, en dado caso que no se hubiera eh, llegado un, a un eh, concilio sobre el, el Piches Santana, este, el, el himno nacional, esa iba a ser el himno nacional mexicano, la no, Marcha de Zacatecas. No, no, no, no, no. Pa no, qué bueno veas. que no pasó eso Nada <risa> ¿no más para que veas Ay, Dios. <risa> Dice, en mi estado la usamos como canción infantil Muchos niños se la saben ¿Pero esa cosa tiene letra o simplemente es así como musical? Mm, pues, creo que es, no, no, creo que no tiene letra Pero sí es la, la pista musical Esa recuerdo que la tocaba No me acuerdo cómo se llamaba el viejito ahí en el Benavente La sacaba en piano y estaba cagado porque suponemos que era como la única... Eh, la única escuela ahí en el colegio de la en Tehuacán, hace muchos años, ya supongo que el viejito ya se debió haber muerto. Este, o se sigue vivo, un saludo. Eh, por ejemplo, nos tocaban el himno nacional y se ponía... Uh, pues, estábamos como pendejos, no ahí en el sol todos. Y se ponía pues, la directora, eh, en este caso el padre, pues, pues, en una escuela católica, y se ponía un viejito que era el de música y sacaba su acordeón, y con su acordeón estaba tocando el himno nacional. Y en algún momento, pues no mames, imagínate, escuchábamos con y todo eso, me imaginé como pinche Ramón Ayala empezando así que o se va a sacar el, el himno nacional, pero así con, con, con feeling, ¿no? Con ese pinche feeling norteño. Pero no, estaba bien cagado. Y siempre se me hacía raro porque obviamente el, el viejito marcaba el tiempo con su con su pie. Perdón. Marcaba el tiempo con su con su patita y siempre me quedaba así de, bueno, ¿qué le pisa? En mi pinche cabeza, o sea, la primaria, primaria, primaria, yo creo... Este, me quedaba viendo la pata a ver si había algo que él, que, que, que lo pisara, o que lo pisaba, alguna chingadrita así como para enviarle, no sé, aire al pinche acordeón, no sé, una pendejada así. Este Eduardo Rubio nos mandó 50 estrellas Ah, muchas gracias. Y dice que saludos desde Guadalajara. Un saludote hasta Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Te pico el culo con la vara. Hueles a pura tierra mojada. Eh, ya no me sé más. Tienes eh, el alma de provin ¿qué? De provinciana, ¿qué? Algo de... Tará, tará, tará, tará. Hueles, a tierra, hueles a pura tierra mojada, no sé. No sé. Pero, Esa me la enseñaron en la escuela, pero mira, ya ya pasó mucho tiempo de eso, así que mira, mi, mi cerebro ya lo está sacando, es así como de afuera. Por ejemplo, ¿qué lejos, de, lejos estoy del suelo donde he nacido? Inmensa nostalgia invade mi pensamiento, se llama canción Mixteca y es oaxaqueña. Y esa nos la enseñaron a huevo en todos sitios. Y llega un punto en la vida donde de verdad, te, se, si te la pones y si le pones a escuchar, le pones un chingo de atención, es un no mames, sí, extraño, un pinche pueblo. Ah, a la gente, su comida, y su comida otra vez. Ah, es que Débora, Débora Milanes es así de, creo que tengo COVID desde hace cinco días. Es así de, güey, pues no mames, vete a hacer un este... <risa> una prueba, <risa> es así de, ya va, nada más vas a esperar a que se te ponga morado el brazo, amigo, qué onda, no mames. Jos, te mandamos un abrazote, espero te compongas, dice que está con oxígeno, porque la disautonomía está chingando, pero entre los tíos de ustedes, van a me siento mejor rifando tulpi Babies, muchos abrazotes, Jos, abrazotes, es, espero te, te, te mejores. Te vas a recuperar pronto, ya vas sí. a ver. Chichichicheñón. <ríe> Saludos desde Tlacomulco Otra vez, dice Por allá A limpia rosa temprana ¿Sabes que Tlaxcala tiene un himno? No. <ríe> la otra vez estaba escuchándolo fui, fui a Tlaxcala, no me acuerdo por qué chingados fui. Este, Ves que tienes que pasar por un, Unas madres que como que Distorsionan donde diablos está eh, al momento de entrar para allá eh, No me acuerdo Por qué pasé por una primaria y estaban todos los chavitos Allá y le estaban cantando y fue de hey, wey. Normalmente pues, se, se chingan el himno nacional mexicano Pero se soltaron el himno de, de Yatlaxcala desde, Y eh, no me acuerdo bien cómo era el Ese que el sol que corrió en Matlalcoy Una madre así eh, Pero voy a investigarlo para, para que Veas que, que también tiene himno Oaxaca también tiene himno, pero lo toman más como El dios nunca muere Ok, okay. <risa> y bueno, nosotros gentecita ya nos vamos, le recordamos que la Tulpa de la Medianoche es únicamente una historia y es como la, el preparativo para Memorias de Nahual, que es el que bien chinga rabio, que es el día viernes por ahí entre 9 y 9 y media de la noche y por Ahora allá sí, ahí, van a tener. ahí sí nos vamos a tener echando desmadrito. Nosotros nos andamos retirando no sin antes agradecerles haber estado ahorita con nosotros aquí echando desmadrito. Recuerden que estas eh, transmisiones vuelven a ser, bueno, se quedan un ratito en Facebook y después se suben a YouTube, a iTunes, a Spotify y más cosas. Los pueden buscar como Memorias de una Nahual o Tulpa de la Medianoche. Ahí las pueden encontrar y van a ver otros cuantos proyectitos que van a estar cocinándose. Para todos ustedes, eh, de nuevo, si es que quieren comprarle o aventurarse a preguntar por alguna comisioncilla de la tía Clau para sus gatitos, de hecho de gatitos, que bien chinga rabio, pueden hacerlo a través de las redes sociales de la tía Clau, que son... En Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars, Stars con Z al final. Eso, recuerden, pueden buscar como Memorias de una Nahual en todas las demás redes sociales y a mí me pueden buscar como Danja El Arts en eh, pues todas las redes sociales, lo googlean y les debe salir. Y recuerden, tenemos recién estrenadita la página No Save for Work de Monas Chichonas. Entonces, nosotros nos andamos despidiendo. ¿Algún último mensajito, de Clau? Muchas gracias por acompañarnos y una disculpa que sea tan corta esta emisión, pero... Tenemos un chingo de cosas que hacer antes de que sean las 12, entonces, un poco de paciencia, ya nos veremos el día viernes, y gracias por todo y su apoyo, y nos estamos viendo el día viernes, los amo bebés, besos en sus tatemas los adoramos. Los queremos un chingo, nos vemos el viernesito, cuídense gente preciosa, nos andamos viendo. Chispita Ay, existe, chispita es amor. Chispita existe, chispita es amor. Chispita vive en sus corazones. Ay, ¿Y por qué te mueves como el perra? Fu, fu, fu, fu. Porque te vale, ¿no? Yo hago lo que quiero. Sí, sí. Bueno. Descansen chicos, nos vemos. Abrazote. No, otra vez no. <ríe> Perdón, ya te pisé.